Diez minutos pasaron de las 5, no, faltan para las 5 de la tarde. ¿Ya está conectado? Yo no lo puedo creer. Lo conocimos desde que era así chiquitito, chicos. Actor, es grosso, total, buena onda y ya está con nosotros. En el último tiempo, todo el mundo estaba hablando de él. Y vi, ¿te digo algo? Una foto de él en cuero. ¡Epa! ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! Pero tiempo al tiempo, chicos. Video presentación y charlamos con él, dale. Andar cuidándola con dos granaderos, ¿eh? Para que no se haga la mironguita. Así no hay hermano. Sí, sí, ¿Qué es esto, hermano? Sí, yo qué sé esto? Si muestra eso, sabes cuánto, cuánto, cuánto novio va a tener? Como 99. Esta mesa para saltar la libustrina. Cuando se subió, la movió un poco y eso provocó estas marcas en el piso. Eso nos indica que el asesino es relativamente pesado. No es un chico. Bueno, pero... Eh... No es demasiado obvio. ¿Por qué se va a arriesgar a tirarla en el lugar que lo convierte directamente en el principal acusado? No te regalé. Los presos más jóvenes lo ven como un referente y los más viejos lo consideran una amenaza. Porque yo me mudo a Chascomús. En realidad yo na nazco acá y estoy hasta los cuatro años acá. ¿En serio no sabía me, eso? Claro, mi mamá es de Chascomús. Nos mudamos para allá, mi papá sigue trabajando acá y bueno, nos grababan a, a mi hermana y a mí todo el día allá en Chascomús por todos lados con una cámara de mi viejo. Y un amigo de mi papá, esos videos se los manda a la producción de agrandadito. O sea, escondida bien. de mis viejos. mi viejo no quería ah. saber nada. Ni sabían que había mandado eso, claro. Ni sabían quién era David Brieva, tu vieja. No sé, claro no, no tengo idea. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Rodrigo Nocha. Hola, Rodri ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien acá. Contento. Gracias, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Teníamos un montón de ganas de hablar con vos porque en el último tiempo, te digo, estabas en todos lados. Sí, sí, sí, sí, anduve por todos lados, la verdad, eh, haciendo un montón de cosas. Así que, que ahora, por lo menos, un poco más relajado haciendo solo teatro, pero, pero muy, muy tranquilo. La primera pregunta que me surge, ¿sabes cuál es? ¿Cuántos novios tuvo tu, tu hermana me... al final? Oh. <risa> tuvo varios, tuvo varios. Pero, pero llegó a 99. Está, ahora se casó? Ahora se casó y está en, está viviendo en Sevilla, en España, con su con su marido. Ay. Así que nada, eh, ya estamos, ya estamos ahí más tranquilo. tranquilo. <risa> sí. Pero seguiste siendo el, el, el hermano cuida. ¿Cuántos años tenías ahí en agrandaditos? ¿Eras muy chiquitito? Y en, ahí en agrandaditos tenía unos cinco años, pero igualmente era era un poco un juego también, ¿no? Yo creo que, que compraba un papel. Eh, siempre digo que para mí a lo largo de, de nuestra vida fue mucho más celosa mi hermana conmigo que, que yo con ella, pero ¡Sanía! bueno, a mí me quedó el título por todos los agrandaditos así que <risa> terminé haciendo cargo <risa> un juego que, bueno, lo supiste jugar súper bien porque desde ahí no paraste no, la verdad que no, que se dieron las cosas eh, muy lindo eh, también un poco un poco acompañado, creo yo de, de, del apoyo familiar y de, y de mis ganas también de de meterme en este mundo y de actuar porque obviamente que en agrandadito yo no tenía idea de absolutamente nada de lo que iba a suceder pero sí se empezó a ver un poco más adelante que, que de verdad yo amaba lo que estaba haciendo y que me gustaba muchísimo y por suerte se me pudieron dar las cosas para poder seguir como vos decís ¡Qué lindo! Y, y, y desde entonces eh, hiciste absolutamente de todo, hasta te fuiste a, a España, ¿no? ¿A actuar? Sí, me fui con hermanos y detectives que bueno, ahí mostraban un pedacito, pero de la versión argentina. Después me fui para, para España a hacer eh, la versión española, digamos, que se hicieron dos temporadas, así que pude estar allá trabajando dos años eh, y recorriendo, bueno, España y parte de Europa, que, que la verdad que es hermoso y, y algún día tengo ganas también de volver a hacerlo, pero más, más ahora de grande para poder... Eh, Disfrutar un poco más, claro. Uh -huh. eh, Rodri, hablabas de un juego cuando arrancaste con esto de, de agrandaditos, pero ¿cómo te cambió la vida? Digo, en el cole, en el barrio, ¿y cómo sería hoy con el tema de las redes sociales, no? Que también creo hay un grado de exposición mucho mayor. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que en parte a mí me ayudó, digamos, en toda la infancia no tener lo que vos decís, ¿no? El alcance por ahí de, de las redes como las tienen hoy en día. Creo que crecí en Chascomús, en mi ciudad donde todo era un poco más tranquilo que, que la vorágine quizá de una ciudad como Buenos Aires, donde quizás las cosas hubieran sido distintas y la verdad que pude mantener lo que es mi infancia en paralelo a lo que fue todo mi trabajo digamos como actor y, y lo que fue creciendo la carrera. Después obviamente cuando crecí para, para tomar esto que decí de las redes un poco todo el tiempo, ¿no? Uno mira y, y ve, ve... Ve, digamos, lo, lo que es lo bueno y lo malo, intenta no quedarse mucho con ninguna de las dos cosas porque sabe que todo es bastante, digamos, eh, transparente o, perdón, transparente, digo, muy eh, en el aire, digamos, eh, y, y además de eso que, que nada nada es real, ¿no? entonces uno intenta mantenerse real y tener los pies sobre la tierra. Uh -huh. Rodri, y de, desde agrandaditos a hermanos y detectives, porque veíamos recién imágenes y también eras muy chiquito. ¿Cuántos años tenías ahí en hermanos y detectives? Bueno, en la, de, en la de acá de Argentina, Argentina tenía 11. Once. Y después en la de España, 13 y 14. Claro. son bueno, esos dos años. Y digo, sí. desde Agrandaditos, Hermanos y Detectives, tuviste una charla con tus viejos y les dijiste, sí, es lo que quiero hacer. Porque digo, también como padres debe ser complicado, ¿no? Ma, que ese niño sí. trabaje, que se dedique a eso y que a lo mejor su vida también esté un poco eh, acentuada por eso particularmente. Totalmente, sí, sí. Bueno, entre Agrandaditos y Hermanos y Detectives yo hice dos películas de cine, la primera es Dibu 3, que fue un poco más tranqui, era más eh, Rodrigo el de, de agrandadito, eh, amigo de, de Dibu, eh, las nuevas generaciones no, no creo que lo conozcan, pero bueno, era un dibujito sí, animado sí. De, de acá de Argentina, uh -huh. y, y después hice Valentín, una peli que creo que ahí fue donde, digamos, con mi familia, que eso fue a los ocho, con mi familia ahí como que nada, se habló mucho todo el tema de de si a mí verdaderamente me gustaba actuar, si quería seguir en esto, porque lo que sucedió con Valentín es que la película le fue muy bien en, en el mundo y en todos lados, y se abrieron bastantes puertas, ¿no?, con respecto a lo que fue la actuación, creo. Yo siempre a Valentín la pongo como la peli por la cual yo arranqué a actuar, ¿no? uh -huh. por, por, el, por la cual yo me terminé convirtiendo en actor. Entonces, eh, Creo que ahí fue el punto de quiebre entre mi familia y, y bueno yo obviamente que se tomaba la decisión juntos de que realmente yo quería eh, actuar y de verdad me gustaba porque a partir de ahí empezaron a surgir un montón de trabajos y un montón de, un montón de situaciones que, que bueno, había que, que obviamente que charlar. Imagino que al principio te lo debes haber tomado como una especie de, de juego, pero ya con esta película sí. que decís, que marcó un antes y después en tu carrera, en donde decidiste verdaderamente dedicarte de lleno a eso, me pregunto, ¿tuviste que dejar muchas cosas de lado para seguir este sueño? Sí, totalmente, totalmente. Creo yo que, que ahí me, verdaderamente, como, como, como les decía, me, me di cuenta que me gustaba y bueno, y las charlas un poco tenían que ver con eso, con... con Mirá que quizá si agarras un trabajo, por ejemplo, como el de España o, o como esto, por ahí estás cinco meses lejos de tus amigos, vas a tener que seguir la escuela en paralelo y vas a tener que por ahí cuando no grabás tener que estar completando carpetas o estudiando para pruebas o sabes que por ahí cuando volvés vas a tener que rendir materias libres y esas cosas. Pero bueno, obviamente todo se hablaba. y eh, Más allá de que mis papás obviamente... Trataban de, de, de cuidar Todo lo que era mi infancia, mi niñez Y sobre todo la escuela, como lo venía repitiendo Yo también tenía mucho peso Digamos que en mi decisión O sea, la claro. última palabra con respecto a si lo quería hacer O no, eh, era claro. mía claro. Porque muy seguro, en definitiva también de lo, iba a hacer yo Estaba muy seguro de, de lo que querías Evidentemente Sí, sí, sí, lo disfrutaba mucho Me divertía, claro. de hecho muchas veces Para solventar, digamos, esas cosas Que por ahí también me perdía o cumpleaños o cosas por ahí muchas veces me acompañaban compañeritos míos o compañeritas a, a las grabaciones o por ahí, nada era eso me, me, me hacía me, me ayudaban a completar las carpetas o me las pasaban bueno, mis Dios. amigos o, o, o, o mi, mismo mis amigos movían sus cumpleaños para que yo pueda estar entonces Mira. también oh. era un poco, un poco todos eh, también intervenían en en ayudarme a mí. Qué hermoso, un tipo querido, evidentemente. ¿no? Claro, claro, y muy de, de barrio, no de las entrañas de Chascomús que mencionás. Me imagino baile de primaria, 12 años más o menos, ya vos un recontragroso. El, ba el, barrio, eh, perdón, el baile del colegio, viste, con el que hay un poco de pica, la bandita rival, sí, sí, sí. y caía vos, digo, algún, algo chapeaste, me imagino, ¿no? No, muy poco, yo, la, yo de verdad era muy tímido, muy muy tímido, hasta los 18, 19, que un poco me, me vine a vivir acá, a Buenos Aires, y, y, y nada, bueno, Buenos Aires tiene otra cosa, ¿no? pero eh, yo era muy muy de, de, de campo, de chascomús, era muy muy tímido con, con todo el mundo, si no era actuando, Rodrigo era era muy tímido con, con todo, con las mujeres, con los hombres, con todo, con todo el mundo, así bonita. que... No, era muy, muy, muy perfil. Claro. Rodri, ¿y te cambió ser papá de Bauti? Muchísimo, muchísimo. Fue papá sí. muy chiquito. Sí, a los 24, hace cuatro años. Sí. Va a cumplir este año 5 ahora en julio. Eh, está enorme, la verdad, mirá. Enorme. Ahí ya y además sacó tus dotes sí, sí. actorales. <risa> Le encanta bailar también, que eso no lo sacó de ningún lado. Ah, <risa> lo vi, lo vi, cogido Casca, de una. Le, le encanta, le encanta bailar. Eh, de hecho, nada, eh, es algo que, que hasta lo estamos eh, evaluando con la madre. De, de ver si, si en algún momento lo mandamos algo con acrobacia o algo de baile, porque la verdad que le, no, lo disfruta mucho, le divierte. Es muy fan de Spiderman ¿viste? Entonces está con todo esto Ay, de los albums. Mándalo con Flavio Mendoza. Claro. <risa> También, claro, al circo. No. Le encantaría, te digo, eh, porque es, eh, es una cosa que no, no para. Qué bonito. Y crece muy rápido. Creo yo que, que lo intento disfrutar lo máximo que puedo, tratar de, de, de estar el máximo tiempo con él. A veces el trabajo por ahí me demanda distintos horarios, ¿viste? Esto va cambiando, yo ahora por él estoy haciendo gira y, y los horarios míos son distintos, pero por ahí el año que viene hago otra cosa. Entonces nada, me voy a, me voy adaptando a tratar de. y él se adapta mucho a mis horarios y bueno, nada. Nos tratamos de, de arreglar con la madre lo mejor posible para que él pueda estar eh, tiempo conmigo y tiempo con ella. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, además, eh, esto de poder hacer las dos cosas, ¿no? Ejercer tu paternidad como corresponde, pero también mostrarle que puede seguir su sueño y, y, que, y que haces lo que te gusta y lo que te apasiona después de tantos años. Eh, Rodri, pero no Yo todo tengo. es color de Gracias. rosas oh. en este programa. Vamos a ponerte a prueba porque oh. claramente nada es tan fácil en la vida. No. Ok, no. Así es que te vamos a dar seis situaciones Y me tenés que dar la respuesta Se viene la segunda temporada del reality del hotel de los famosos Del cual por supuesto vos formaste sí. parte sí. Y sos elegido sí. para convocar al grupo de famosos y famosas Que van a entrar a convivir en este hotel oh. El programa tiene que ser explosivo Por lo tanto ¿A quiénes llamamos y por qué? A ver ah, El programa tiene que ser explosivo Pero sí, a nivel 10 sí. <risa> eh, Bueno Alex tiene que estar Sí o sí, sí. Eh, tiene que volver a estar eh, Yo creo que Metería una Bueno, ahora Ay, no sé Ah, sí, ya entró Ya entró Porque yo sé data y... Pero ahí Ay, no... está Lo espoileaba Charlotte Casi, casi si está Casi ex... me, me como un juicio Si no, está Alex Charlo... ¿Charlotte? Emily Lucio Charlotte Podría entrar Me gustan mucho Emily que ya entró Podría entrar la hermana Belu Me parece que son Las dos muy divertidas y muy.. Sí. Así, estaría muy bien una llanina en la torre. ¿Qué oh, lo que sería ahí? Entendió muy bien la parte de explosivos. Sí, sí. Claro, totalmente. Bueno, ahí tenés, ahí tenés un gran como y, y después tenés que poner un. Un par medio perfil bajo para que ellas exploten todo y ah, claro. nosotros sufran. <ríe> ah, claro. claro, que <ríe> balance. Tal cual, tal cual. Eh, situación número dos. A ver. Estamos medios cortos A de ingresos, ver. por oh. lo que todo el personal del programa está tirando currículum para pegar alguna que otra publicidad. Sí. Vos sos un actor que ha participado en varias. ¿Qué tres cosas no pueden fallar en una audición para publicidad? Oh. ¿Nos mostrás ejemplos? Después nosotros lo hacemos y elegís el mejor. A ver. Oh. Sí. E Ejemplos para para publicidad. Para, una de publicidad. para quedar en una audición. Para quedar, para que te elijan. Bueno, yo siempre, lo principal, bueno, ustedes son son periodistas, lo tienen clarísimo, lo principal es la dicción, ¿no? Uh. Creo que se tiene que entender perfecto. Eh, yo usaba, no no hice mucha audición, pero para pasar la letra, eh, sí. siempre, sí. yo utilizaba a, para, para vocalizar un par de trabalenguas que los podrían practicar, eso estaría bien. ver, es imposible hablar mal de Arturo. Pero rápido, ¿eh? Mm. Es imposible hablar de los proper. Oh. Es imposible hablar mal de. Arturo? A ver, vos. No, olvidá. <risa> es imposible hablar mal de Arturo. Bien. Bien. Ahí va. bien. A, bien. A, a ver, es imposible bien. hablar mal no. de Arturo. Más rápido. Es imposible no, hablar mal de Arturo. <risa> es imposible Ay, hablar no. mal de Arturo. Bien, <risa> con qué no, no Está Rodríguez. pasando mal? ¿Es con cara, así. Un triplete, tiene. Pará, yo tengo otra. Eh. Mela, por favor. Esmerílemela, por favor. Bien. ¿Por, ver, por, eso una, que, por, eso por favor, anúlemelo. Por favor, anulemelo. ¡Bien! ¡Eh! No tengo, tengo el último para ustedes. Que a a que decir cinco veces rápido. Café Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. Uh, Me bueno. da miedo que tenga algún significado. No, <risa> sí, no, parece no, tí, que no tí, dice tí, tí, tí, tí, tí, nada oculto. No, no tiene nada. No, no hay zarpado. No. Ah, ok. No, no, para. Ya nada. soy una señora mayor No va a parecer Shuya hablando de atrás para adelante. Claro, <ríe> no. el no. diablo. para café, no, Japón, no. café Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón. Muy bien. No, no, voy. <risa> o sea, ¿Qué café Japón, Japón, ¿qué ya ya Japón, Café Japón, Café Japón, Café Japón, Japón. último! A ver. Café Japón, Café Japón, Café Japón, Japón. chico! No pasamos, no queda. ¿Por algo queda Rodri? Sí, bien, a, muy bien, muy bien Por algo ella está donde está Y no. claro. ah, sí, sí, bueno Rodrigo Nora es un actor de infantiles sin duda sí. Tenés que elegir de todo el ambiente artístico Basado, por supuesto, en tu experiencia y vínculos Una princesa ah, Un ogro uh, Una bruja uh, Y un príncipe encantador Ay, ¿A quién el elegís? Eh, a ver, a ver, a ver me gusta, de, de ogro lo pondría, a, o, o de villano, a Rolly Serrano. sí sí. me cae perfecto. Look, todo, me parece que Rolly... Hace poquito lo tuvimos en el programa, de una, da malo. Sí, sí, sí, da malo, da malo. Eh, después de, de princesa... Bueno, hace muchos, bueno, sí, acepto. muchos infantiles ha hecho... Lourdes Sánchez ha hecho muchos infantiles. Sí, es verdad. Así que podría ir. Podría El universo de, de Lourdes. Lourdes. Chiquipim, pim, pan. Ah, no, no <risa> es Pero por ahí va. <risa> eh, de bruja. A ver. De bruja, Yanina también. La ah, no, ahí ella. Sí, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. sí. No, no, la quiero a Yanina, la quiero. Y después, ¿qué más? Príncipe encantador y un. Y un furtado, un Nico furtado. Me parece Para, ¿y vos? Encantador. Y yo podría ser, el solo dirijo El director. Ah, ah el dirige, ah, qué bien Me gusta, me gusta, me gusta Vacaciones Vamos? de invierno Con la penúltima Si tuvieses la posibilidad de elegir Qué personaje o en qué película te hubiese gustado estar Nacional, internacional, lo que sea Que vos decís, ay Dios mío, me hubiese muerto por estar ahí Forrest Gump Forrest Gump, Forest Gump. Qué bien. Sí. El Forest protagonista, Gump. obvio Gump. Sí, sí, obvio Me hubiese Tom encantado Hans. Bueno, no Igual si me llamaban Para hacer un papelito También bueno, Resta no se prendía. Ay, sí Qué buena película. <risa> <risa> <Tom, risa> sí, sí, Jenny, pero, Jenny. Soy, soy fan de Tom Hanks Así que Mal Me encanta Me encanta cualquier peli de él. Vamos con la quinta ¿En qué sí. sos buenísimo Y lo sabés? ¿Y en qué no sos tan bueno? Pero qué bien mentís Y nos hacer creer que sí Ah Ajá, eh, No sé, la verdad Bueno, ¿en qué soy Bueno eh, pasa que, qué sé yo Sí, puede haber cosas manuales Y las cosas son un desastre Pero lo puedo chamullar, puedo, puedo mentir Ah, bien ¿Por eh, un tutorial de Pero YouTube? no sé dibujar, no sé dibujar Soy malo escribiendo, todo lo que tiene que ver con manualidades Soy muy malo Y me gusta mucho cocinar, considero que soy bueno cocinando oh, ah, ¿especialidad? Me gusta cocinar Espe Especialidad de es, es pastel de papa. Ay, qué, qué rico, rico. Pará, con masa o sin masa no, sin sí masa, ¿cómo masa? ¿Te das cuenta? Acá, Yo pino igual, pero acá la gente le pone más abajo. Y eso es una tarta. Chicos. ¡No! ¡Es una no grieta, Rodrigo! No, ¡Es la grieta! Es una... la, no existe lo Kirchner y lo. ¿Entendés? No, esto es masa no. o sin masa. Sin masa, señores. Es pastel de Sin pasa. masa, sin masa, sin masa. Rodri, vamos con la última que te le hace mi amigo, Sí. Amadéu, sí. Rodri, querido, eh, tú y preguntá con nosotros oh. si se es está mi disección. Te suena el sí, teléfono, bien. característica más uno, Estados Unidos, ¿no? Sí. Oh. Es, sí, hello. Está del otro lado John Wayne. ¿Lo tenés, a John? Sí. Hello, hello, Rodrigo, te dice. <risa> Quiero hacer agrandaditos vos ya como en rol de Daddy sí. con un toque western. Viste que está esto de superhéroes contra arañas, Viste que es medio raro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Quiero hacer <risa> agrandaditos, pero vos ya de Daddy acá en Estados Unidos. Sí. Un buen cachet hatch, sí. ¿eh? en dólares. Cachet. Sí, cachet. <risa> Cachete. Cachete. <risa> una cachete. buena cachete. plata ahí, 100 sí. dólares, pero una condición. Oh. Por 10 años no podés volver a Chascomús. No, bueno. ¿Qué hace? Nos vemos, chicos. ¿Qué hace, Rodrigo? <risa> viajo. viajo. No. Ah, no. ¡Sí, chicos, estamos bien! ¡Chascomús! Sí, claro. <risa> ya hay tiempo para volver, tengo claro. Mucho tiempo, tengo mucho tiempo para volver a Chascomús Record. después. Claro. Si es un bebé. Claro. Y algún palito verde, bolsa. Claro. Claro. Claro. Porque no, para el no, y no laburas nunca claro. más en tu vida. <risas> Rodri, gracias, claro, por no gracias por la buena onda. Gracias por la buena onda, gracias por este tiempito para charlar con nosotros. Chicos, gracias a ustedes, les mando un beso enorme. Te esperamos por Mendoza, besote ¡Sos su ¡Sos chau. gracias. Uf, ¡Qué medio, chicos! Rodrigo, no, ya pasó por Para Todo, quédate con nosotros, después puedes revivir esta entrevista en arroba para todo TV y en nuestro canal de YouTube.